Hola a todos, mi nombre es Rebeca, soy ecuatoriana y al igual que ustedes, yo también soy una ondulada. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a estar hablando sobre mi rutina en el método, también los productos que podemos conseguir aquí en el Ecuador, en otros países vecinos, y también si queremos otros productos que no vendan en Ecuador, les estaré mostrando en dónde lo podemos conseguir. Comencemos Antes que nada les quería mencionar algo que he notado mucho Y la verdad he leído muchos comentarios sobre de que Dejan este método porque hay muchos productos que no hay en su país O son muy caros o es muy difícil Pero como ya vimos, eh, el método son pasos muy sencillos En el cual ya, ya expliqué en, en mi otro video eh, Se les dejo por aquí mi videito mi eh, anterior para que lo puedan ver Bueno He estado escuchando o viendo o leyendo ese, ese tipo de comentarios Pero la verdad yo me he dado cuenta que incluso gastamos menos eh, siguiendo este método Y les diré el por qué. Bueno, los productos que encontramos aquí en Ecuador que son limpios Aunque son muy pocos, son sumamente baratos Y es por eso que yo voy a estar haciendo una suma de los productos que anteriormente comprábamos O sea, los que no eran limpios eh, a veces muchas casábamos entre shampoo, acondicionador, tema de peinar y alguna mascarilla. Eh, entonces vamos a ver eh, a cómo nos salía eh, todo ese combo y a diferencia de cómo nos sale ahora en el método con los productos de aquí en Ecuador. Es cierto que existen muchos productos que sí son limpios y son muy caritos, pero en lo personal yo tengo una rutina súper económica y que se ajusta sumamente a un bolsillo. Entonces aquí les va mi rutina En lo personal yo hago low poo ya que tengo el cuero cabelludo graso Y para ello utilizo este shampoo que es sumamente barato y sumamente buenísimo Así a mí me cayó súper bien Que casi todo el mundo lo conoce me imagino yo Así que aquí les va. Esto es una maravilla, te lo juro que en mí cayó súper bien y en realidad eh, es muy económico, vale 5 dólares en cualquier Kia o Super Maxi o Mega Maxi o aquí en Guayaquil, Ecuador es súper económico la verdad se los recomiendo muchísimo las ventajas de usar este shampoo para mí en lo personal que yo he visto es que como es de bebé es súper suavecito para nuestro cabello es súper liviano para el cuero cabelludo graso y lo limpia, lo limpia súper bien en lo personal me ha limpiado súper bien mi cuero cabelludo y eh, no hago loop tan seguido ya que mi cuero cabelludo no se ensucia tanto como antes entonces veo un gran resultado al usar este shampoo en serio se los recomiendo muchísimo es muy rendidor, como no utilizo muy seguido lo UPU, en lo personal solo lo hago una vez a la semana. Entonces, este me rinde muchísimo, en serio se los recomiendo mucho. En total son 5 dólares en esto. Un shampoo normal, eh, un Dove, un Savital. Bueno, el Savital creo que es un poco más económico. El Dove eh, Head and Head and Shoy. Bueno, eso. <risa> o un, qué sé yo, este. No, no, no se me viene ninguna la mente Bueno, eso, eso El Pantene, el... Este, no, no, ya no se me viene Y creo que ya no conozco esos productos Pero bueno, he estado chequeando, ojeando los, los, los valores de esos productos Y veo que son muy altos A comparación de este Que es de BB, que vale 5 dólares Creo que están entre 12 y 10 dólares e igual yo les voy a estar Dejando una imagen por si acaso, no me crean Ahora, para mi acondicionador, yo utilizo esta maravilla que para mí me ha caído de lo súper bien. Y es nada más y nada menos que este. El Plush Belle. Este vale 3 dólares y es súper grande, si lo pueden ver. Eh, ya tengo como un mes con esto y, y la verdad me súper rinde. Eh, está por aquí recién, por aquí, por aquí. Y eso que lo uso yo y mi mamá y el acondicionador es lo que más usamos. Entonces... Vaya, esto es muy, muy rendidor, muy económico, muy barato. La verdad me gusta mucho porque es muy cremoso. Y apenas yo me pongo en el cabello en el acondicionador y ya se me enreda solito. Se lo súper recomiendo. Y la verdad, eh, he querido probar una de manzana, que creo que es de la misma marca, pero no la encuentro. Entonces, como que sí quisiera variar en este, se puede decir, sabor. Entonces, eh, este es de óleo de argán y macadamia. Y a mí me gustaría probar el de manzana, pero no lo he encontrado. Sí lo venden, pero no lo he encontrado. Entonces, como que lo super recomiendo. Y si encuentro el otro, yo les voy a estar diciendo cómo me cayó o cómo, o cómo me, me dejó el pelito. Este me encanta, la verdad. Se lo super recomiendo. Como dijo, este vale 3 dólares. Súper grande. Entonces, junto a este, 5 y 3 son 8. entonces Miren, acondicionador y shampoo A ver, shampoo Y shampoo y acondicionador 8 dólares, eh Súper rendidor grande La verdad, súper bueno Ahora vamos con mi crema de peinar Bueno, este es muy común, creo Creo que es el único que hay aquí en Ecuador No lo sé, no he visto otro A mi parecer No he visto otro crema de peinar Es este, súper bonito, súper económico Vale 4.50 eh, Es de bebé también se lo súper recomiendo. Es súper liviano para el cabello. No hace que se te caigan las onditas. Y la verdad eh, te hidrata bastante. Porque incluso es de hidratación intensa. De hidratación intensa. Y se lo súper recomiendo la verdad. Es súper bueno. El olor es riquísimo. De bebé. Todo de bebé, de bebé, de bebé. Entonces bueno, volvemos a hacer unos bebés. Y bueno, se lo súper recomiendo. Lo recomiendo. Este vale a $4.50 más los 8 serían 8. 9, 10, 11, 12,50. <risa> Son 12,50 que se hace en las tres cosas. 12,50. Pueden creer, 12,50 baratísimo. Shampoo, acondicionador y crema de peinar, 12,50. ¿Cómo la ven Para mí es económico, no sé para ustedes, pero se lo súper recomiendo. Ahora comencemos con el gel. Bueno, en lo personal yo no utilizo gel comercial. No sé, no me genera tanta confianza. Aunque sí hay geles eh, comerciales limpios aquí en el Ecuador No me generan tanta confianza La verdad es eh, mi gusto No, no, no, no sé No no podré explicarlo por qué no me gusta Pero tengo una segunda opción Que es la más maravillosa y Que es la que he encontrado, que me encanta Que me fascina, que me sirve, que me uff De todo, es el gel de linaza El gel de linaza En el mercado te dan Un dólar y te dan bastante Es esta la fundita, la pueden ver Sí aunque aquí ya he gastado entre, ya he hecho como 3 geles. Eh, entonces, es un poco más de lo que ven aquí. Pero un dólar, ustedes lo pueden hacer. Súper, súper económico, súper barato. Si quieren que haga un video eh, cómo yo hago el gel de linaza, lo pueden dejar en los comentarios. Yo los estaré viendo. Entonces, eh, vemos, ¿no? Se hizo 12 dólares con 50 más un dólar que es de la linaza. Si van a comprar y van a hacer gel casero, serían 13.50 Baratísimo, la verdad, eh, menos que eso o más que eso no se puede pedir. La verdad es súper económico, súper, súper económico y cuida tu cabello enorme. Y el gel de te se lo juro que es algo espectacular, es el milagro de la vida. Entonces vemos, 13,50, algo súper económico y muy, muy conveniente al bolsillo. Incluso ahora que estamos pasando por una situación bastante complicada entonces se los recomiendo esta rutina es mía la verdad si quieren usarla usenla no tengo ningún problema o sea no es que es mía mía mía pero eh, se las recomiendo si quieren usar otros productos yo también estaré ahorita hablando de los pro otros productos que podemos encontrar aquí en ecuador si quieren utilizarla usenla y si no pues igual eh, miren eh, que pueden utilizar, pero lo recomendable es que utilicen, eh, que no utilicen tantos productos al principio del método, porque después su cabello se va a saturar de productos, productos, productos. Entonces, lo básico: shampoo, se si van a usar lo, acondicionador, crema de peinar, gel y mascarillas caseras esa parte de las mascarillas le quería decir, yo no uso mascarillas comerciales, yo uso mascarillas caseras, como la de maicena, la con miel, con huevo, con aguacate. Yo en mi Instagram, que se les estaré dejando en la descripción, yo tengo ahí algunas mascarillas caseras y algunas mascarillas comerciales que pueden encontrar aquí en el Ecuador, incluso en otros países. Y así, bueno, ¿no? Yo ahora en lo personal hago mascarillas caseras, como ya se les mencioné. Y la verdad, súper económico también. No, no gastan tanto y cuidan su cabello naturalmente, que es lo que más me gusta a mí. Entonces vemos, ¿no? $13.50 entre los cuatro productos más básicos. El shampoo, el acondicionador, la crema de peinar y el gel. ¿Barato? ¿Económico? La verdad, a mi parecer, sí lo es. Ahora vayamos con otros productos que ustedes pueden ver que este, son limpios y pueden encontrar aquí en el ecuador, vamos viendo bueno aquí pueden ver el de natural vital, este es para final wash, o sea el primer shampoo con sulfatos pero sin silicones que se encuentra en el ecuador, entonces este solo lo vamos a usar al iniciar el método y se los recomiendo mucho ya que no tiene silicona este es un gel comercial que es limpio, que es el eh, extreme, en realidad muchas chicas si sí los usan ya que les deja ver bien la fijación del cabello si quieren usarlo usen, no es totalmente limpio y no se preocupen por ello este es otro de Johnson's Baby, en cambio este es un acondicionador eh, ahí dice rizos de ensueño, la verdad también es muy usado, es muy limpio y también es muy bueno ya que es como de bebé, es súper suave y para las que recién están iniciando el método se los recomiendo mucho también. Lo pueden tener en cuenta al momento de elegir sus productos y lo venden en cualquier supermercado del país. Este también es otro de Johnson's Baby, eh, en cambio es la misma serie se puede decir Rizos, de sueño, Rizos en Sueño. Y en cambio este shampoo, utilicen como low poo. Es igual que el otro que les enseñé al principio del, del video También es súper bueno y se los recomiendo mucho este es, otro, este es otro de Natural Vital, en cambio este es acondicionador eh, También se, es muy bueno, es limpio, se los recomiendo mucho Es muy utilizado por chicas que recién están empezando el método Pero como ya les dije, es su elección usar productos todos los que les estoy mostrando son limpios, así que queda elección suya y espero les sirva mucho. Este es un producto diferente de naturaleza y vida. Esta es mascarilla comercial, es hidrat esta te hidrata y repara el cabello. Es muy usada también, lo pueden encontrar en farmacias Viveca y también en cualquier supermercado o tiendas que vendan productos de belleza. Te los recomiendo mucho, en realidad no lo he usado pero los comentarios son muy buenos aquí encontramos otra crema de peinar que es de Biotanic, eh, estas sí son para rizaditas y la verdad se las recomiendo mucho eh, no lo he usado pero los comentarios también son súper buenos y este eh, se puede decir que es para ya chicas que hayan comenzado con el método ya tengan algunos meses en el método y también el botellón es bastante grandecito, aunque no se pueda ver en la foto. Aquí les muestro uno muy común en otros países y afortunadamente sí lo venden en Ecuador, pero en algunas ciudades del país, como en Quito, en Cuenca, no lo venden en Guayaquil. Pero si ustedes viven por esas, eh, esas partes del Ecuador, se los recomiendo mucho. El acondicionador, el shampoo y el activador de rizos son muy buenos. Ahora vamos viendo los productos que podemos encontrar en países vecinos En realidad solo elegí tres países vecinos que son Argentina, Perú y Colombia Si quieren que haga otro, otra reseña de productos que podemos encontrar en otros países eh, Yo los voy a estar posteando en mi Instagram Y si quieren que haga de otros países los pueden dejar también en los comentarios Yo los estaré leyendo y así subiré eh, la lista y la reseña de productos que pueden encontrar en los, otros, en los otros países mencionados en los comentarios. Pero por el momento solo voy a estar hablando de esos tres países. Argentina, Colombia y Perú. Aquí les dejo un álbum sumamente chiquito de Argentina. El cual la primera fila es de Final Wash. La segunda de dos cremas de peinar y un gel. Espero les sirva mucho. Este también es de Argentina, en cambio aquí la primera fila son los acondicionadores y la segunda fila son los shampoos. Este es de Colombia, es el final wash, la primera fila y la segunda son los shampoos, o sea los low poo. Espero les sirva mucho si me están viendo desde Colombia. Este también es de Colombia, pero son los acondicionadores, la crema de peinar y el gel que pueden encontrar en Colombia. Este es de Perú. La primera fila son los acondicionadores, la segunda son las cremas de peinar y el gel. Espero les sirva mucho si me están viendo desde Perú. Este también es de Perú. La primera fila es Final Wash y la segunda son los Low Poo. Ahora veamos eh, los productos que se encuentran en otros países y que pueden traerlo mediante Amazon a nuestro país Vamos viendo cuáles son esos productos ya que muchos queremos usar otros productos que este, vemos que son bonitos, que son bien, bien mencionados Y que lamentablemente en nuestro país no lo, no lo tienen, pero que podemos conseguirlo en otro, por otra vía, ¿no? como es Amazon o algunos perfiles de Instagram que también este, venden productos hacia el Ecuador. Comencemos. Este es un producto nuevo, el cual se ha hecho muy famoso porque su botecito parece de yogur. Es de Fructis Garner, eh, la venden por Amazon y la conseguimos a $11.96. Este también es de la misma serie, se puede decir. Pero este es un poquito más, eh, más carita que es de 14 dólares. En cambio este shampoo, el que anteriormente les, les enseñé es el acondicionador. También eh, lo encontramos por Amazon. Esta es una mascarilla de, también de Fructis Garnier que la pueden usar como crema de peinar. En realidad muero por probar esto. He escuchado y he visto maravillas de esta crema o de esta eh, mascarilla que me encantaría probarla. La venden por Amazon a tan solo 22 dólares. Eh, se puede ver que es un bote bastante grande, así que se los recomiendo mucho. Este también es de la misma marca, lo cual es un poquito más pequeña y vale 7 dólares acá en Ecuador. Eh, la podemos conseguir también por Amazon, todos los productos que ahorita les estoy enseñando lo pueden conseguir por, por Amazon y la verdad esta es un poquito más pequeña y obviamente más económica Lamentablemente, eh, digo lamentablemente porque en serio yo mu muero por probar este, este acondicionador de 13M y no se encuentra en el país y tampoco hacen pedidos por Amazon, tenía que decirlo si alguna estaba interesada algo que también quería mencionarles sobre las páginas de Instagram, que también podemos encontrar productos limpios. Una de ellas es es en productos limpios como escala y también como Cantún. Igual yo también se les, les voy a estar dejando eh, como que una foto de los productos que ellas venden. Y también les voy a estar eh, mencionando otra página, la cual también vende escala para que ustedes la puedan tener en cuenta. Este es otro de los perfiles de Instagram, Risas Stephanie's, el cual eh, vende productos escala. Estos productos en realidad son muy buenos y son muy limpios, la verdad, se los recomiendo muchísimo. En serio, espero haberles ayudado mucho y que gracias a esta lista de productos que les dejé hoy día puedan conseguir su propia rutina, que experimenten con su cabello. Igual, eh, el enlace de estos dos Instagram yo se los voy a estar dejando en la descripción. En serio, espero... Que les haya gustado el video, no se olviden de darle like, de suscribirse y dejarme un comentario si les gustó el video. Bueno, eso fue el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, que les haya servido mucho de ayuda, que ya tengan como una guía para cuáles van a ser sus productos que para iniciar el método. Recuerden, no elijan mucho, solo los básicos. En serio, espero que les haya gustado el video, que se encuentren bien y, amiga... ¿Qué onda? ¿Tú onda?